¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo Fortnite. Os a ir en busca del de mapa del tesoro de carretes de la semana 1 de la temporada 5 de Fortnite. Os voy a enseñar dónde conseguirlo, que es ni nada más ni nada menos que en Pueblo Tomate, donde estáis viendo que he marcado. Bueno, lo voy a coger, ya de paso vosotros lo sabéis. Ahí está. Bazooka. Bazooka. Vamos a echarnos unas kills. Muchos de vosotros me habéis pedido que traiga Fortnite. Pasa, pasa. nada, ¿eh? Está nada Uf, Esto que lo pillo Madre mía, la gente ¡Hala! ¡Al carré! ¡Al carré, Maribel! ¡Uf! ¡Vaya vale, leche ha pegado ese! Vale, voy a comerme unas manzanas Que antes... Mira que mira que ¿Nos habrá visto? ¿Nos habrá visto? No sé yo si nos habrá visto, pero esa ha luteado Pueblo Tomate. Me ha quitado las cositas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el menda, lerenda? ¿Qué cojones? Ha desaparecido, ¿eh? Se habrá metido para adentro. Vale, vale, por aquí, vale. Oh, perfecto. Encima azul. Bueno, donas. Vale. Vale, ya bien. Madre mía, me revienta entero, chicos Ahora, ahora sí que estamos jodidos Ahora sí que estamos jodidos Madre mía, qué tonto soy Y con un poco de suerte Entramos aquí Y nos ha un cofre Si nadie ha entrado y lo ha looteado Vale, perfecto Vale, vale, vale, vale Ya Lo quiero ya Vale, no estamos como antes Pero algo es algo Ocho, La zona Madre mía, no me he enterado, ¿eh? Queda mucho Estamos en la zona larga, ¿eh? Por aquí corre más rápido Madre mía Solo espero que no me salga nadie Porque si me tengo que parar ahora a pelearme Con la tormenta que viene y todo Me fastidiaría mucho Vale, ahí no hay nada Vale, por aquí hay setitas Te voy a coger, te voy a cogerla Vamos, vamos, vamos Vamos, que llegamos Uf, mira el nipazo a uno 104 metros De distancia Mira, mira la construcción aquella Vaya, Viene uno un carrito, ¿en serio? ¿Por dónde? Y por ahí va corriendo uno revienta No me jodas, ¿pero qué haces, tío? Venga, hombre ¿Pero cómo se le pone el periódico? Si va a dispararte con la escopeta Venga, hombre, y estaba nada Y estaba nada